Soy Rosalind Franklin y mis investigaciones han sido claves en la biología moderna. Conseguí hacer la famosa fotografía 51, la prueba clara de la estructura de doble hélice del ADN, usando las técnicas de cristalografía de rayos X que aprendí en París y apliqué en la King's College de Londres. A través de Wilkins, mi compañero de laboratorio, este y otros de mis avances llegaron a Watson y Crick, lo que les permitió publicar en la revista Nature el modelo de estructura del ADN. Ellos tres recibieron el Nobel de Medicina en 1962.